Y buitas, bienvenidos a mi canal, edit Buitos. Ven esta chica que está saltando y la rubia. Soy yo. Y estamos jugando el suelo es lava. Ahorita me he puesto en como una pirámide, se podría decir. Miren, acá pueden observarlo mejor. Espero que lo aprecien. El suelo es lava. ¿Ven ese botón que está contando? Esa imagen que está contando los minutos. Bueno, tenemos que esperar todo eso para que nosotros podamos tocar el suelo. Ah, y aún no los he enseñado, pero hay monedas y diamantes. Esperemos sobrevivir. ¡Oh! ¡Yo sobrevivimos, sobrevivimos, sobrevivimos! sobrevivimos! Bueno, aquí voy. A, tengo que esperar para que inicie el juego. Esperamos ganar muchas monedas y diamantes, o por lo menos una. Ya apenas empezaba. Ah, pero déjenme mostrarles el, la luna, se le podría decir. Miren, ay, aquí la presioné un botón que es VIP y me llevó para acá. ¿okay? Miren, aquí están. Estos son los diamantes y monedas que podemos conseguir. Este es el diamante y estas son las monedas. Y ya los llevo a, un, a otro sector. A, cada, es como niveles. Así se los pongo. Como niveles. Buitos, si quieren que haga más videos en, jugando en Roblox, por favor, coméntenme. Y recuerden que intento subirles videos nuevos. Buitos, ahora ya hemos sobrevivido a este. A esta fase. Ahora, miren, cuando no es lava, es precioso este campo. Miren, este campo, no sé si lo hayan notado, pero acá hay como un tiempo de enseñarles, Le voy a enseñar un poco aquí está como un poco bueno, buitos, ya estamos aquí en este nuevo sector y me voy a subir aquí porque no me dio tiempo voy a agarrar esta moneda y ya vieron, ahora tenemos 118 puntos, antes teníamos 135 puntos vivir esto, porque les quiero enseñar lo bello que es cuando no es la... Es bello. Qué hermoso. Voy a intentar caminar porque no quiero que... Eso cuesta dinero, Robux. Así que mejor les voy a mostrar más. Ay, no, Buitos. Estaba mostrando. Y miren, ya empezó el juego así de rápido. Buitos. No vamos a distraernos con monedas. Pero quiero que miren. Antes de que el suelo os lava, ya se dieron cuenta. A ver, Buitos. Vamos a ver si su vista es muy atenta. ¿Se dieron cuenta de algo, Buitos? De que... Si algunos son muy observadores y se dan cuenta de muchos detalles que muchos no ven, se darán cuenta de un detalle que tal vez no todos lo vean. El suelo es... Les voy a dar una pista. Es el suelo. Bueno, aguitos, les voy a seguir mostrando. Aquí está un pingüinito muy tierno y guay. Está como un paracaídas y aquí más artículos, pero lo más bon lo que tú puedes comprar, cada vez que no te mueres o consigues monedas o diamantes, te dan pun te dan más puntos. Y aquí está la sección donde tú puedes o tú puedes usar tus puntos y con esos puntos puedes comprar artículos. Ahora vamos en nuevos, en un nuevo cómo, puedes, cómo lo cómo decir? Ver, como un nuevo, un, nuevos, un nuevo sitio. Y el fact, y lo que tenemos que hacer aquí, ay, no voy, lo que tenemos que hacer aquí es en este laberinto, que hay muchas paredes, porque sobrevivir. Ahora vamos a ir por ahí del otro lado porque creo que como nadie va a ese lado, yo voy a ir a ese lado. Buitos, pero si les gustaría que hiciera otros videos jugando en Roblox, díganmelo. Y, si ese... y si les gusta este video, por favor denle like, suscríbanse al canal y de... activen la campanita para que vean cuando yo subo un video nuevo. Miren, Buitos, la respuesta es el suelo es parecido a una ajedrez. ¿Ustedes alguna vez han jugado ajedrez? Porque este, porque este mismo, como el suelo, es como si fuera el tablero de ajedrez, nomás que no está en verde. Bueno, Buitos, aquí pueden ver, observar que la cámara tenemos en Edit Buitos, ahí está, que tengo 125 puntos. Y como lo seguía mostrando, voy a ir a donde compras artículos y les Ven todos esos artículos que están en mi pantalla como un, como un chocolate, una soda y una hamburguesa y otros dulces. Aquí los compras. Pero no los compras con dinero. Sino que los compras con.. Mira, está los compras con puntos. ¿Ok? Vamos, yo Y hemos sobrevivido otra vez. Ya me vi. He quedado como primera de sobrevivientes. Y vamos a ver cuál es el siguiente nivel para que lo podamos superar y reírnos juntos. Ah, agüitos. Y no importa quién gane o quién pierda. Lo importante es divertirnos. Ahora vamos a ir a. ¡Ay! Este volcán otra vez. ya lo hemos jugado tal vez creo que repiten los los niveles tal vez es un qué coincidencia que esto es un volcán y da lava buitos miren miren buitos no me quemo con la lava del volcán esto es algo ilógico me quemo con... La... ¡Buitos y ¡Buitos! La lava es rosa. ¿Rosa-rojo? Una mezcla de color. No, no me gusta tanto. Huitos, ¡Ah! Estamos dentro del volcán. Y creo que no me pueden ver. Pero... ¡Ay no! ¡Buitos! ¡No puedo sobrevivir! ¡Buitos! Bueno, estamos en el luna. Ahora vamos a mostrar el que dice shop Aquí la podemos ver. ¡Oh, chicos, esa, esa, ese, con, ese, ese niño tiene alas No soy yo. ¡Buitos y buitos! Si algún, si algún día quieren jugar conmigo, pues yo siempre quiero jugar con los fans. Así que si ustedes, si ustedes tienen descargada la aplicación de Roblox, podemos jugar juntos. Ah. Y divertirnos, que es lo más importante que ustedes... Se diviertan ya que ustedes son mis queridos buitos. Y buitos. Buitos, nado en la lava. ¿Y buitos. Bueno, ahora tenemos 130. No tanto, pero es algo. Bueno, vamos a, vamos a ir por acá. A donde dice shop. Y vamos a ver si me alcanza para la guitarra. es, ay dulces, caramelo, jengibre, ay no, ay no, ay no, ay no, ay